Hola buenas noches, esto es Tiempo de Tempestad eh, Les quiero dar la bienvenida a mi canal Y a este programa que estoy dedicando A todos los cristianos y personas que estén buscando ayuda Algo que, que debo decir de mí es que soy un teólogo autodidacta Llevo bastante tiempo estudiando la Biblia Pero no soy perfecto eh, Y me pasa algo que quizás le pasa a la mayoría de ustedes me cuesta de repente congregarme, me cuesta ir a escuchar un servicio, eh, de repente las, las dificultades de la vida te hacen caer. Y, y algo que nos hace dudar, cuando miramos hacia el lado vemos grandes hermanos que son capaces de llevar la fe a otro nivel, que oran siempre, que son devotos de la iglesia. Y muchas veces nos cuestionamos si ellos lo hacen realmente así. O nos preguntamos si nosotros somos capaces de hacer eso. Eh, cuando nosotros tenemos un problema, nosotros miramos que estamos pasando por dificultades terribles. Pero cuando vemos modelos cristianos, vemos que generalmente tomaron el problema con armonía, con calma, con templanza. Y salieron adelante nombrando a Cristo. Sin embargo, cuando eso nos pasa a nosotros, nos desesperamos, lloramos, sufrimos y decimos, quizás yo no tengo muy bien el modelo cristiano. Eh, en base a eso, quiero hacer este programa un poco más humano, dedicando mi experiencia eh, de vivencias, vivencias distintas. Por eso se llama Tiempo de Tempestad. Tiene que ver con los tiempos difíciles que pasamos. Eh, si nosotros recordamos Deuteronomio, de 30, el versículo 15 al 20 eh, Deuteronomio nos dice que nosotros debemos amar a Dios que andemos en sus caminos andemos en sus mandamientos y él, y él nos va a multiplicar y nos va a bendecir va a bendecir nuestra tierra va a bendecir eh, nuestras posesiones pero que si nosotros nos alejamos de Él y dejamos que nos extraviemos y, y le empezamos a servir a otros dioses, como por ejemplo el dinero, o las preocupaciones, o simplemente nos volvemos de otras creencias, eh, Él nos dice que vamos a perecer, o que vamos a sufrir, eh, y que Él nos pide que nos mantengamos en su fe para tomar posesión de las promesas que Él tiene. Sin embargo, si nosotros analizamos la vida, vemos que muchas veces... Eh, no es tan fácil podemos ser cristianos podemos cumplir los mandamientos podemos dar caridad y sin embargo a veces se vuelve difícil nos golpea más fuerte tenemos personas que sin querer son malvadas con nosotros siendo que nosotros tratamos de ser buenos con ellas eh, y, y preguntamos ¿dónde está esta promesa? ¿dónde está lo que dice Deuteronomio? ¿qué pasa contra los que deberían ser testigos de lo bueno. ¿Qué pasa con la promesa de Dios? Eh, ¿Con que Él iba a ser nuestra vida? ¿Que Él nos iba a dar posesión de la tierra? Bueno, precisamente, Dios nos invita, al igual que en Mateo 7, del, el versículo 14 al 15, nos invita a escoger dos caminos. Dice, la puerta es ancha, y espacioso el camino que conduce hacia la destrucción. Y que muchos entran hacia ese camino. Se desvían del camino que Dios quiere para nosotros. Y dice que a la vez la puerta que Él nos invita a entrar es estrecha. Es angosta. Pero que nos lleva a la salvación. Y pocos son los que se atreven a seguir por ahí. Eh, precisamente estas dos invitaciones que hace la Biblia está muy relacionada Primero que nada, Él nos promete que si seguimos sus caminos, vamos a tener bendición. Vamos a salir victoriosos. Pero sin embargo, Él nos pone condiciones. Dice que para poder seguir su camino, su camino es estrecho. No todos van a poder seguir. Y es precisamente ahí donde las dificultades tienen un sentido para nosotros. Cuando empiezan a haber dificultades, es la única forma de filtrar ese camino, de saber si nos vamos a mantener en ese camino o si nos vamos a empezar a desviar, Qué lindo sería solo confiar en Dios y que todo empezara a salir bien y todo fuera maravilloso y sería extremadamente fácil, Dios existe, yo creo en Él y lo empiezo a seguir, sin embargo Dios quiere que saquemos lo mejor de nosotros, Dios quiere que nos esforcemos por llegar a su gloria. Muchas veces esto nos da miedo, nos da desesperación. En mi caso, hay veces en que siento que la palabra de Dios es demasiado difícil de seguir. Siento que quieres descansar, quieres parar un poco. Pero, ¿es una razón para salirse del camino? ¿Es una razón para escoger el camino ancho? ¿O es una razón para tomarte un tiempo, respirar? y poder seguir con el camino angosto porque ya sabemos que es difícil pasar por ese camino es difícil entrar por esa puerta pero si nos mantenemos fieles a Dios Él se mantendrá fiel con nosotros pensemos que Él conoce el camino conoce lo mejor para nosotros y conoce de verdad lo que nos puede hacer bien para nuestro corazón mi corazón en este momento está dolido Está esperando la respuesta de Dios. Tengo algo de sufrimiento en él, pero sé que debo elegir el camino estrecho y esperar su palabra. Porque tal como dijo en Deuteronomio, si yo lo sigo, él me va a bendecir. Muchas bendiciones, hermano. Esto es tiempo de tempestad. Nos veremos en un siguiente capítulo. Amén.